Me está redireccionando, les voy avisando. Estamos en vivo. Ya estamos en Facebook, damos comienzo. Vamos a guardar unos minutos que siguen ingresando compañeros y compañeras a este acto de apertura y presentación del seminario Luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda. Bueno, eh, le podemos dar la, el momento a Víctor y a Eugenia para comenzar. Víctor Acebo, del Instituto de Culturas Aborigen. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a, esta, a este acto de lanzamiento, de apertura del seminario Memoria Verde y Justicia en la América Profunda, con una ceremonia, eh, un, un poco cortita, pero una ceremonia de la Madre Tierra a cargo de Víctor Acebo, uno de los miembros fundadores del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba, Argentina. Así que bueno, Víctor, te dejamos ahora esta primera parte de, de la actividad y luego seguimos. Argentina Yactamanta. Córdoba Yactamanta desde Argentina, desde Córdoba. Pido permiso al Padre Sol, a la Madre Tierra, y que el espíritu de nuestros ancestros nos acompañe. Tukuy ayin jamuska, Kusikuiku. Tantanakunchikmanta, Rima a todos, a todas, bienvenidos. Nos alegramos por este encuentro para conversar. Calpachacunan, Chichtian, Yuyay, Chekakaj, Pactacha, mana Tenemos que fortalecernos. La memoria, la verdad y la justicia no se pierda. Kayabia y ala jaypapi, sumas causaita. Chaypa Yankana. En este territorio de Adiyala, nosotros queremos el buen vivir. Para eso trabajemos. Y acá está acompañando este inicio de esta jornada. lo tengo acá el salmo. El salmo que purifique. Que purifique cada territorio. Que purifique cada comunidad. Y que purifique a cada uno de nosotros, de nosotras. Pachamama, Huaiquikuna, Kaiku. Jamanta, takas, jamana, causaita Madre Tierra, somos tus hijos. Separados de ti no podemos vivir. Chaipa, Kaipi, Huaukejina, ñañajina, tantanakuiku. Por eso y para eso. Nos juntamos aquí como hermanos y como hermanas. Sumas causaita mas kaspa. Sumas causaita munaspa causa causanapa. Nos juntamos aquí buscando el buen vivir, para vivir siempre el buen vivir. Hayaja Hazazam. Hazaza. Hazaza. Jaya, Bolivia, Argentina y toda la América Profunda. Bueno, con esta, con esta hermosa ceremonia y estas palabras de, de Víctor, eh, damos el inicio formal a este seminario Lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la América Profunda. Este seminario estaba organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Cuenta con el apoyo y el valiosísimo acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la, Com de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Este seminario eh, surge, surge después de, de mucho camino recorrido con amigas y amigos de Argentina y de Bolivia que nos conformamos como comité de solidaridad con los pueblos latinoamericanos tras el golpe de Estado que se consumó entre el 10 y el 11 de noviembre del 2019 en la hermana República Plurinacional de Bolivia. A partir de ahí comenzamos un trabajo mancomunado entre organismos de derechos humanos, instituciones educativas, culturales, políticas, sindicales, de la Argentina y empezamos a, y la comunidad boliviana residente en Córdoba y en Buenos Aires y en diferentes partes del país, Mendoza, Jujuy, Salta, y empezamos a, a ponernos en contacto con, con muchos vínculos que ya veníamos construyendo, que ya veníamos consolidando, eh, hermanos y hermanas de Bolivia para ver de qué manera podíamos eh, ayudar en el contexto tan difícil que supone una dictadura, sabiendo que los, lamentablemente los latinoamericanos conocemos de eso. ¿no? Y a partir de ahí el comité fue agrandándose, se fueron sumando eh, colectivos de diferentes partes del mundo, sobre todo de residentes de Bolivia que viven en diferentes lados, y de ahí comenzamos un trabajo que sobre todo tuvo que ver con visibilizar y poner en la agenda pública las violaciones de, a, a los derechos humanos que estaba realizando el gobierno dictatorial de Janine Áñez y Arturo Murillo, y de tratar de eh, hacer los reclamos para que vuelva la democracia y para que se establezca un proceso de justicia una vez recuperada la democracia. Eh, en esto, la verdad que uno cuando piensa, cuando yo miro para atrás y, y hoy me toca estar acá presentando este seminario con, con gente tan amiga, tan valiosa y tan clave en todo lo que fue el proceso eh, de Bolivia para recuperar su democracia, pienso, siempre pienso que en estas instancias somos nosotros los que vamos a aprender mucho más de lo que vamos a enseñar. El pueblo boliviano pudo sacar una dictadura en menos de un año y lo pudo hacer con una persistencia en la lucha, con una sabiduría ancestral en, en la unidad popular, con... Re, yendo a lugares, digamos, de, de esta sabiduría de los pueblos originarios, estas mixturas de migrantes, estas, estas grandes enseñanzas que tienen nuestras luchas populares en la América profunda. Por eso para nosotros, como argentinos, es un honor que nos elijan como interlocutores para poder aportar un granito de arena, que es un granito de arena que nos aportamos a nosotros mismos también, entendiendo que que los procesos de memoria y verdad y justicia consolidan las democracias populares y consolidan los procesos emancipadores, no solamente en Argentina, no solamente en Bolivia, sino en todo el continente. Porque también sería algo que sabemos, cuando se violan los derechos humanos en un país, en una región, se violan en todos. Entonces, no seremos un, un continente libre hasta tanto todos estemos exentos de derechas, de armas, y etcétera, no Así que, bueno, primero contar por ahí algunas, algunos asuntos más eh, informativos de este seminario. Bueno, entonces decía, este seminario surgió eh, tras la recuperación de la democracia en Bolivia, eh, comenzamos a, a, a discutir con diferentes organizaciones cómo podíamos aportar a los procesos que, que se venían propiciando de memoria y de verdad, y en esta última etapa de justicia en la hermana, eh, el Estado plurinacional de Bolivia. A partir de ahí surge esta idea de organizar un espacio de formación, que es un espacio de formación política, pero también un espacio de formación académica, para poder pensar diferentes mojones en nuestra historia latinoamericana que nos permitan ampliar horizontes y ayudar a consolidar estos procesos populares. Eh, haciendo, apelando a herramientas que tienen que ver con una mirada historiográfica, con una mirada decolonial, con una mirada intercultural, con una mirada anclada en el arte y la cultura, como herramientas de lucha también, y recuperando experiencias valiosas que tenemos desde la Argentina para compartir, que tienen que ver con las políticas de memoria, con la experiencia de los sitios y espacios de memoria, para pensar cómo se propician estos procesos de, de verdad y de territorialización, del ejercicio de los derechos humanos. Así que en esa clave es que hemos organizado este seminario, que es abierto a todo público, no es condición ser estudiante de ninguna carrera universitaria para poder anotarse, todo aquel que curse el seminario va a tener una certificación. Aquellos que son estudiantes tendrán una certificación del grado y aquellos que no son estudiantes tendrán una certificación de, de, la, de extensión, se llama. Así que bueno, este, tenemos, les quiero contar que tenemos más de 500 inscritos creo que casi 600 teníamos hasta hace un ratito. Las inscripciones van a, van a permanecer abiertas hasta el viernes 3 de septiembre, que es la primera clase del seminario. Así que bueno, supongo que vamos a hacer explotar los Zoom. Para no quitar mucho tiempo a, a, al panel de lujo que tenemos y que nos acompaña, que ahora voy a pasar a presentar, eh, nos va a brindar sus palabras en primer lugar Flavia de Suto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Luego va a seguir Silvia Alarcón Chumacero, docente de las carreras de filosofía y sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Luego nos acompañará María Bolivia Rotecaba, ex -directora nacional de promoción de salud del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese era su cargo al momento del golpe, en el 2019. Ariel Basteiro, embajador de la Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia y Horace Petra Gala, Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Así que, bueno, sin, sin demorar, eh, Flavia, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sin duda es una, una alegría muy grande, una alegría personal y una alegría colectiva, y por así decirlo, una alegría institucional, la existencia de este seminario. Seminario que, como dijo Virginia hace un momento, eh, ha sido precedido de un camino, de un camino que también es un camino de luchas, y de un camino donde de alguna manera se preanunciaba la necesidad de poder abrir en este tipo de espacios estos procesos que aunan la dimensión este, académica y la dimensión política, dimensiones que eh, creo yo las facultades y los espacios universitarios aquí presentes no queremos de ninguna manera deslindar eh, sin duda es importantísimo para nosotros para nosotras aquí en Córdoba aquí en Argentina eh, el, el, el camino que se ha recorrido con la comunidad boliviana el camino que se ha recorrido con el comité este, en defensa y solidaridad de los pueblos latinoamericanos y muy en particular a partir de los hechos que recién se describían vale decir cayó del golpe de estado en Bolivia y los terribles hechos de violencia estatal que lamentablemente tuvimos que a los que tuvimos que asistir y, que, y de los que muchos y muchos fueran eh, víctimas bajo diferentes maneras incluso las de tener que dejar su propia tierra. Por supuesto que surge la pregunta acerca de eh, cómo valoramos o cuál es nuestro lugar como instituciones universitarias, como eh, en el caso nuestro como universidad pública, ante un seminario de estas características y lo que en él se va a desarrollar y lo que él va a abrir. La primera cuestión que me gustaría dejar planteada, este, amén de, de la alegría y la bienvenida y el buen augurio, que no es poco, eh, es la siguiente. La universidad y la universidad pública en particular es sobre todo y primero que todo un actor o una, una actriz, como prefieran, político. No es neutral. Nosotros no comprendemos la identidad universitaria como una identidad que se pone a distancia de las grandes luchas, los grandes procesos, los grandes conflictos y los grandes logros emancipatorios populares. Todo lo contrario. Tomamos partido. Esa toma de partido, por supuesto, una toma institucional, una toma de la palabra pública y también es una toma de lo que es propio de nuestra actividad educativa, una toma de la puesta a punto del Poner en el centro de nuestra actividad intelectual y de nuestra actividad de enseñanza lo que constituye el núcleo de esos conflictos en aquello que puede aportar a la verdad, a la memoria y a la justicia de nuestros pueblos y que entonces tiene un potencial transformador. Entender entonces a la universidad pública como un actor o una actriz política que toma partido y construye conocimiento sobre la base de un proyecto y sobre todo que colectivice ese conocimiento en sus propios espacios, vale decir, con aquellos que la constituyen, pero sobre todo con todas esas comunidades que hoy estamos congregados y congregadas aquí, todos esos colectivos este, sociales, todos esos colectivos que tienen que ver con los pueblos originarios, los colectivos de derechos humanos, los colectivos de migrantes, los colectivos de personas que han tenido que salir de su país y residen en otros lugares, este, eh, y también con aquellos que llevan adelante esta tarea en funciones del Estado. O sea que una segunda cuestión clave es que la universidad, sea un actor, una actriz política, supone articulaciones colectivas en las cuales también elegimos, ¿no? Y somos, a su vez, y esto nos enorgullece, elegidos y elegidas, ¿no? Esto no es una vía única, este, por todo este plexo eh, de espacios que pretenden... En este caso, construir conocimiento, conocimiento de la propia praxis, poder pensar el propio pasado más, más este, reciente o más lejano y poder analizar nuestro presente y proyectarnos en el futuro de un modo conjunto. Luego, en el, los términos del seminario aparece esta idea de la América profunda. Bueno, ¿cuál sería el sentido de esa idea de América profunda? Evidentemente, creo yo, tiene que ver con eso, que este, es en rigor oculto, oscuro u opaco para algunos, pero en cambio es fuerte, resplandeciente y manifiesto para las grandes mayorías populares. Nuestro potencial emancipatorio, nuestro potencial de crear nuestras propias condiciones de existencia en los términos de los pueblos que nos constituyen, el enorme valor, absolutamente imposible de medir, todavía en promesa de descubrir, de lo que significan nuestras culturas ancestrales y lo que ellas deparan para nuestro presente y para nuestro futuro. Que en algunos lugares, como en el Estado Plurinacional de Bolivia, este tesoro hermoso se pudo poner en acto, se lucha y se sigue poniendo en acto. Es una gran enseñanza para nosotros, para un país como Argentina. Una enseñanza de justicias, una enseñanza de memorias, ¿m? una enseñanza que, de luchas, ante todo de luchas. Entonces, este ratito... Lo cierro con dos palabras de un peruano, un gran militante peruano que supo pensar la universidad y la relación entre la universidad y las luchas de nuestros pueblos, conocido por todas y todas que fue José Carlos Mariatti. ¿no? Y Mariatti, en unos preciosos escritos que tiene sobre la universidad, en donde, entre otras cosas, habla de la famosa reforma universitaria ocurrida aquí en 1918, una reforma que era solo el comienzo de un proyecto más vasto, que aún está en curso y por construirse, dice que es necesario efectuar un asalto a la ciencia cautiva. Entonces a mí me parece interesante pensar estos espacios académicos, políticos, institucionales, estos espacios colectivizados por tantos y tantas, como un momento de asalto a la ciencia cautiva, como una suerte de campo de experimentación del, del mundo y de la América profunda que queremos. De esa que siendo profunda, es sin embargo la más este, mayoritaria, es sin embargo la que sigue llevando adelante los grandes caminos de lucha de los pueblos y es la que tiene capacidad de justicia y capacidad de libertades nuevas, libertades reales, sustantivas, no libertades merc mercantiles o libertades de unos pocos. Y dice también Mariátegui: dice el deber de la inteligencia es un deber revolucionario, ¿no? es el deber que tiene la capacidad de dar vuelta a un mundo. Y yo creo que el mundo se va dando vuelta en esos grandes ríos de la historia y de los grandes procesos de nuestros pueblos, y también en estos ríos más pequeños o en estas pequeñas corrientes donde vamos eh, conversando, entrecruzándonos, haciendo de la actividad intelectual militancia, articulándonos y proyectándonos. Ahí entonces la inteligencia, no una inteligencia seca, cadavérica, formal o abstracta, sino la inteligencia viva de los pueblos, cumple con el deber con bueno, aquel enorme deber de dar vuelta a un mundo, de dar vuelta al mundo de nuestra América y que el otro mundo ese, del otro lado del Atlántico, del Pacífico, según se vea, pueda mirar en esta historia nuestra grande, antigua, antiquísima, tan lejos que a veces la vista y la memoria se nos pierde, pueda mirar una verdadera promesa de buen vivir, una verdadera promesa de vida para todos, pero sobre todo y primero para los explotados y las explotadas, para los grandes olvidados de la tierra no vamos entonces nosotros y nosotras como universitarios universitarias a este, descreer de esta, de, de, esta, de, este, de este gran camino no vamos nosotros a olvidarnos de estas grandes lecciones y no vamos a dejar para nada de lado las tareas de este presente así que eh, con la promesa que todas esas cosas contienen del programa que ustedes han llevado adelante del camino que nos trajo aquí de esta gran cantidad de compañeros y compañeras que van a unirse en el proceso de este seminario a la reflexión colectiva. Este, bueno, con, todo, con toda esa tierra fecunda que seguramente va a dar mucho fruto dentro y más allá de la universidad, pero que sobre todo nosotros y nosotras nos va a llenar de alegría y de mucha esperanza, de una esperanza activa y de una esperanza emancipatoria. Eh, dejo la palabra, la pongo a correr, y esa palabra con la que me despido es, ante todo, la palabra y, sobre todo, gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias, Flavia. Eh, bueno, antes de, de pasarle la palabra a Silvia, quería empezar con algunos agradecimientos a personas y organizaciones que vienen acompañando todo este proceso y que vienen siguiendo de cerquita lo que venimos tramando. Así que bueno, primero agradecer a Víctor Flores del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Córdoba, con Víctor además. Eh, estuvimos ahí en esos trágicos días de, de noviembre ¿no? de, del 2019. Eh, acompañándonos como se podía en ese momento. Así que bueno, un abrazo muy grande para, para Víctor y su familia. Eh, una, un saludo muy grande de Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado en el contexto del golpe de estado en Bolivia, la primera víctima del golpe de estado. Penélope se integró al Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y, y estamos con ella y su familia Compartiendo otra aventura que tiene que ver con estos temas también, que es una campaña internacional por justicia por Sebastián. Así que bueno, va Penélope ahora estaba y su familia estaban en, una, en, una, en otra actividad en Mendoza. Así que bueno, nos pidió que saludáramos también en su nombre a, a todos y todas aquí presentes. Y, y de paso también va un abrazo muy profundo de todos nosotros para, para Penélope, Raquel, Melody... Y para Sebastián, que siempre estará presente en esto. Un agradecimiento también a Julia Zulier directora del Espacio para la Memoria del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura e Exterminio La Perla, Córdoba, Argentina. Siempre presente además ese espacio en estas, en estas iniciativas. Eh, un abrazo muy grande también y un saludo a Mariela Parisi, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyos docentes también son parte de este seminario, así que bueno, va un fuerte abrazo también, Mariela, gracias por estar acá. Y para no demorar voy a seguir agradeciendo a medida que vaya, que vaya pasando la palabra, ahora le damos la palabra a Silvia, Silvia Larcón Chumacero, de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, de La Paz, Bolivia. Silvia, adelante nomás. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas. Un saludo especial a, a Flavia, a todos los compañeros de la Universidad de Córdoba. Un abrazo especial a Ariel, eh, viejo conocido ¿no? y apreciado amigo a todas las personas que eh, participantes, profesores, eh, a, todos los, a todas las personas de, de los movimientos sociales, un abrazo muy grande, un, un cálido abrazo desde La Paz. Eh, quiero eh, en primera instancia eh, agradecer, felicitar la iniciativa de los compañeros de la Universidad de Córdoba eh, por este evento. Me parece que es absolutamente importante y en muchos sentidos eh, Argentina siempre tiene eh, como un como una iniciativa particular, quizás porque sus luchas han sido muy duras, muy largas y precisamente la tarea de recuperar la memoria ha sido allá un trabajo fructífero desde hace muchísimos años y bueno. Ahí están eh, las madres de Plaza de Mayo, pero además todo un pueblo que quiere recordar, aprender y no repetir la historia, ¿no? Eh, eso es algo que, que particular para mí porque, bueno, justamente eh, me tocó estar en el exilio allá, estar en Buenos Aires eh, y recibir el cálido abrazo del pueblo argentino, no solo para mi familia, sino para todos los, los, los bolivianos y bolivianas, ¿no es cierto?, que tuvimos que abandonar el país ante la brutalidad del golpe, ¿no? Y parece un sueño, pero estamos acá hablando otra vez con libertad, ¿no? Esa es una conquista que no tiene precio. Y creo que es importante eh, recordar, digamos, Recordar el golpe, eh, asumir y dejar claro siempre que se trató de un golpe, no solamente por el tema eh, jurídico, digamos, de que no hubo en verdad sucesión constitucional, sino por, eh, eh, porque es necesario, y esto particularmente para la, la comunidad boliviana, pero también para todos los pueblos de nuestra América es importante siempre tener, eh, tener presente el hecho de que por más que se haya querido enmascarar este golpe eh, con esa mentira de revolución ciudadana, ¿no es cierto? Porque así se le quiso llamar, eh, eh, por más que se haya querido llamarle así, en realidad eh, eh, precisamente ¿no? La, la, la autoproclamación de Janine Áñez, como presidenta eh, eh, del país en una asamblea legislativa vacía con los uh, con los diputados y senadores del MAS en la puerta gritando para que los dejen entrar peleando con la policía que impedía su ingreso creo que es un símbolo bien claro eh, por una parte ¿no? de que no hubo ninguna sucesión constitucional por la otra parte el símbolo de un militar, no solamente sugiriéndole al presidente Morales que, pues que haga una, o sea, que, que, que renuncie, ¿no? Sino además el hecho de ser este mismo militar, el que le pone la banda presidencial a Janine Áñez, creo que es otro símbolo bastante claro, ¿no? Y si todo eso no fuese suficiente para hablar de un montaje, ¿no? Eh, eh, que nos muestra, digamos, eh, eh, el intento deliberado de suspender un proceso democrático, pero sobre todo de suspender un proceso de cambio en Bolivia, eh, creo que tenemos, bueno, la triste, eh, la triste referencia de todos los muertos, de las dos, las, bueno, en realidad son cuatro masacres, porque hablamos generalmente de Sacaba y Sencata, pero también en la propia La Paz. Eh, hubo la matanza del Pedregal y en, en Potosí la de Betanzos ¿no? Entonces creo que son, eh, creo que estos elementos hay que eh, hay que recordarlos y curiosamente este este, este eh, seminario no solamente eh, coincide bueno, no solamente aborda digamos el tema de memoria cuando ya hemos vuelto a la democracia sino que este año se recuerda en Bolivia, eh, precisamente Ariel estuvo el otra, la otra noche en la vicepresidencia, eh, eh, justamente en un, en un debate acerca justamente de eh, los 50 años de la dictadura de Banzer. Igual que el año 2019, el año eh, en 1971, eh, comenzó en, en Santa Cruz un movimiento cívico, ¿no es cierto?, precisamente contra un eh, un proceso popular eh, contra la, la, eh, el gobierno de, de Torres y la Asamblea Popular de esa época, dos momentos igual, ¿no es cierto?, eh, en el tiempo, aunque distintos, digamos, en, en su alcance y en su naturaleza. De cualquier manera, Bolivia es un país que viene luchando hace mucho por su liberación. Eh, eh, creo que es importante decir que el proceso de cambio si algo trajo, eh, eh, si algo denso implicó para, para, para Bolivia, pero también creo que para América Latina, fue el hecho de que por una vez los de abajo eh, fueron capaces de creer en sí mismos, de apostar por uno igual que ellos. Evo Morales no es eh, eh, un falso indígena, es una persona que eh, surge desde abajo, que conoce el hambre, que conoce la exclusión que conoce la discriminación y que desde ahí comienza un camino. Pero Evo Morales sí es la cabeza de todo un proceso, de todo un país que está luchando por justamente construir su propia identidad, no desde la colonialidad, sino desde su, propia, desde su propio ser, desde su propia historia, sin negar lo que somos, ¿sí? con orgullo. Y creo que en ese sentido más el, el, evidentemente los, las, los, las conquistas económicas, digamos, del proceso de cambio convirtieron a Bolivia en el mal ejemplo de América Latina. Mal ejemplo, claro, para, para Estados Unidos. ¿no? Entonces el golpe empezó a, en realidad a gestarse mucho tiempo antes y empezó, bueno, se desarrolló y ya no estamos donde estamos. Pero por eso mismo, eh, la experiencia de volver a Bolivia después de prácticamente un año de exilio, eh, para mí particularmente para la universidad, o pues sea, en el marco de la universidad, yo soy como, como decía Vicky, docente universitaria, nos muestra un país eh, donde aún siendo minoría, esa derecha que es funcional a los intereses imperialistas, eh, trabaja todos los días por desestabilizar este gobierno. Eh, en ese sentido, creo que es importante eh, el papel de la universidad. Lamentablemente, en el golpe de estado, la Universidad Mayor de San Andrés fue un reducto de la derecha conquistado durante muchos años y... y que llegó a grados, a unos grados de intolerancia, de odio y de violencia, pero verdaderamente penosos, ¿no? Eh, hoy en día para gente eh, como yo, pero como, como yo, o sea, somos muchos, digamos, los docentes en la universidad, estamos intentando eh, convertir justamente este espacio en un espacio mínimamente donde sea posible de alguna manera, pensar, dialogar con libertad, donde no sea la violencia, el insulto, la agresión, ¿no es cierto? Eh, eh, la forma de, de, de enfrentar la realidad nacional. Y es una tarea importante, eh, creo que eh, doblemente importante en Bolivia, pero que es absolutamente necesaria en todos los espacios de nuestra América, porque es la posibilidad de que las nuevas generaciones no solamente conozcan sino que tengan un posicionamiento crítico ante una historia que nos ha condenado siempre a la postergación, el olvido y la explotación. Somos países saqueados y somos países que tenemos derecho al mismo tiempo a construir nuestra historia. Por eso decía, es importante entender eh, eh, que Bolivia eh, es, es eh, fue un espacio de disputa. Eh, se ha dicho, por ejemplo, que el golpe eh, tenía que ver con el litio también. Evidentemente hay un intento de controlar un recurso natural, pero ante todo y sobre todo el golpe vino por, el, eh, por la intención de acabar con, con, con, una, eh, con una experiencia histórica, con un proceso de cambio que demostró que sí se puede, sí se puede recuperar la soberanía, sí se puede ser soberanos, decidir nuestro destino, creer y construir de, con alegría, con amor, con fraternidad, ¿no es cierto? Construir algo diferente. Por eso, pues es importante eh, disputar el espacio, eh, no solamente de la academia, sino del sentido común. Álvaro García siempre dice que la mayor batalla es la batalla por el sentido común y creo que eso es absolutamente correcto. Necesitamos disputar ese espacio y el tema de la memoria, la verdad, ¿no es cierto? Es justamente disputar ese sentido común porque es el sentido de la historia, es como leemos la historia lo que nos permite también avanzar. Así que, pues, con mucha alegría y con mucha esperanza, eh, agradezco sinceramente eh, esta, eh, es el inicio de esta actividad. Eh, deseo para todos los hermanos y hermanas pues un trabajo fecundo, un trabajo que va a ser sin duda eh, eh, doloroso en algunos puntos, pero que es importante y necesario para continuar. No podemos definitivamente no podemos regalarle el futuro a una derecha que lo único que ha hecho ha sido poner de rodillas a nuestros países a lo largo de la historia necesitamos creer en nosotros, seguir creyendo en nosotros, recuperar nuestra, o sea, recuperar nuestra historia, aprender de ella para cambiarla Muchísimas gracias Muchas gracias Silvia, la verdad que Hermosas palabras y muy esperanzadoras, ¿no? En esta nueva etapa que se abre en América Latina. Bueno, antes de seguir con el orden del panel, voy a seguir agradeciendo a personas y organizaciones que están acompañando, acá presente en Zoom, que están acompañando en la transmisión en vivo, desde sus Facebook o canales de YouTube, o que están acompañando desde infinidad de lugares. Bueno, va un saludo al Consejo Pro Bolivia, que en Europa está compartiendo, ahora no sé qué va a ser en Europa, debe ser medio tarde, pero bueno, están compartiendo esta apertura por esos lados. Al nodo Río Cuarto, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, y al nodo Calamuchita, también de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que están acompañando y compartiendo la transmisión. Al Espacio Bosque de la Memoria, de Villa Ciudad Parque, de Córdoba, Argentina... A la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Jesús María, Colonia Carlos y Sinzacate, de Córdoba, Argentina, también. Un saludo muy especial a la querida Silvia Ditofino, de Hijos Córdoba, que está acá presente en el Zoom y que nos acompaña. A Leandro Vallejos, también, querido compañero Leandro, de la Unión Obrera eh, Ladrillera de la República Argentina, de Wolra, sindicato que siempre está, que integra el comité y que siempre eh, viene acompañando este tipo de iniciativas. y Hago dos o tres agradecimientos más y ya pasamos la palabra. A la Asociación Juana Surduy de Suecia, a la Asociación Pro Derechos Humanos de Bolivia, a la CGT Regional Córdoba, al colectivo Revolucionario Plurinacional, al colectivo Huipalas, a Defensores del MAS y PSP, a familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, debe andar por ahí que no lo veo Gustavo Ticera, así que va un abrazo también a Gustavo, eh, a FEDEFAM, a Hijos París, a CAF, Instituto de Culturas Aborígenes, Insurgentes, y Liga Boliviana por los Derechos Humanos. En la próxima entrada sigo haciendo agradecimientos. Ahora va a tomar la palabra María Bolivia Rote Cava, querida amiga, que estuvo exiliada también acá en la Argentina eh, durante el periodo del golpe de Estado, y que en el momento del golpe era directora de salud del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Y un montón de otras cosas más, pero bueno, eh, María, la palabra es tuya. Bueno, gracias Vicky, buenas noches, eh, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Es una oportunidad de, muy preciosa esta de reunirnos aquí, porque como dijo Vicky, este es el resultado de un trabajo largo, que a un comienzo fue muy penoso, pero que después dejó raíces de amistad eh, muy profunda eh, entre todos aquellos que iniciamos eh, la defensa en el exilio, apoyados por, por unos hermanos argentinos y argentinas que nos, eh, que nos acogieron como si, fueran, como si fueran nuestra verdadera familia. En el exilio uno vive de prestado, se presta una casa, se presta una vida, se presta un nuevo paisaje en el que nunca encajamos realmente porque, porque de ahí no somos, ¿no? no pertenecemos. Sin embargo hay que acostumbrarse a todo esto, lejos de lo verdaderamente nuestro, de lo que es en realidad nuestra vida. El exilio es un despojo violento de la identidad y de las bases que nos configuran como seres humanos. El exilio es un desgarramiento de la piel, un desgarramiento del alma tan profundo que deja cicatrices imborrables. El exilio es vivir con los ojos y el alma puesta en el retorno, es atesorar una cotidianeidad que nunca valoramos, es darnos cuenta, recién en el exilio, que éramos felices y no lo sabíamos. El exilio es tocar la cara del amado en una pantalla e imaginar la textura y la suavidad de su piel, es besar imaginariamente cada noche a los hijos en un Buenas Noches virtual, y es imaginar el aroma de las flores de nuestro balcón, la textura del pelaje de nuestra mascota, o el viento frío de las noches paseñas en nuestro rostro. Es tratar de encontrar nuestros sabores y olores en otros sabores y en otros olores desconocidos. Es tratar de, de, de entender la lógica de nuevas miradas y de nuevas presencias que nos acunan tan cálidamente que parecería que verdaderamente entienden nuestro drama. Caminar las calles con agradecimiento por la acogida tibia de la nueva ciudad morada, sin perder nunca la nostalgia en el alma. Pero el exilio es también la rabia acumulada y la impotencia incubando un odio silencioso de ver cómo se hacen añicos en segundos todo lo que costó tanto construir. Es querer gritar y que nadie te escuche. Es la soledad del paria que lucha, porque sabe que es la única manera de recordarle al mundo lo que nunca debe olvidarse. El exilio es, en pleno siglo XXI, la prueba de que la intolerancia existe, de que el odio existe y que hay que seguir luchando contra él. ¿Qué nos llevó al exilio? Eh, un presidente invitado a dimitir por su jefe de Estado Mayor. Fuerzas policiales disparando munición real, contra los manifestantes. Una casa de brujas que lleva a la detención de ex dirigentes políticos y fuerza a otros a la clandestinidad. Medios de comunicación clausurados, periodistas encarcelados por sedición, parlamentarios a los que se les impide el acceso a la Asamblea Nacional Legislativa. Una senadora que se proclama presidenta y a la que una fotografía inmortaliza, como lo dijo Silvia hace un momento. Toda sonriente, recibiendo la ayuda de un soldado para colocarse a la banda presidencial, mirando embelesada la medalla presidencial y los generales que posan con la mirada oculta tras las gafas de sol. Esa es la figura que inaugura el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019. Pero esto empieza antes. Desde el 21 de febrero, los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron matrices de opinión falsa para deslegitimar a Evo y al proceso de cambio ante la opinión pública. Finalizados los comicios, la oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados Americanos a propuesta del gobierno boliviano tras el informe preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de los votos. Dicho este informe contribuyó a un recuento de sufragios que no fue representativo y con declaraciones de su representante que contrastaban con otros informes completos. Los comités cívicos dirigidos por empresarios de ultraderecha salieron a calentar a las calles con grupos de choque, amenazando y golpeando ciudadanos, sobre todo indígenas. La Policía Nacional se replegó a los carteles exigiendo alza salarial grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a los dirigentes del MAS, a ministros y a personas que estábamos en cargos públicos para obligarnos a renunciar, prendieron fuego a las casas de muchos compañeros, violentaron a sus familias de una manera impresionante, y finalmente el ejército se volteó y pidió o sugirió la renuncia de Evo para evitar el derramamiento de sangre en un acto de desprendimiento impresionante, tanto en nuestro querido Evo, como nuestro querido Álvaro García Linera, presentaron su renuncia Esta crisis estalla durante la publicación de los resultados del escrutinio de las elecciones presidenciales el 20 de octubre, pero como les decía, se instala en el colectivo imaginario cuando se, se quiere establecer que el 21-F eh, fue la marca de irrespeto por la constitución y las leyes de Bolivia. Si bien es real que la, el referéndum del 29 fue un error, porque insistir en la reelección consecutiva de Evo Morales, desconociendo el referéndum, nos llevó a fue un error político que nos costó muchísimo, es cierto también que ese error político fue muy bien aprovechado por una oposición retrógrada y servir a los intereses de Estados Unidos, lo que se convirtió en un caldo de cultivo que facilitó que las acciones injerencistas que Estados Unidos venía armando y abonando ya desde el 2008, eh, dieran lugar a una conjunción de fuerzas que desembocaron al golpe de Estado. Desafortunadamente, el gobierno del MAS, en el frenesí de la administración del poder, olvidó mantener la cercanía con los movimientos sociales, que eran la columna vertebral de la defensa del proceso de cambio, quienes a su vez se arrimaron a una lógica prebendalista para acceder a puestos de poder dentro de la, del aparato estatal, y se perdió la calle como espacio de disputa política y defensa de las conquistas sociales que durante 14 años caracterizaron al gobierno de nuestro presidente Hugo Morales, y de la que ellos mismos además fueron protagonistas directos. Esto fue aprovechado por una derecha que volcó el discurso de una manera muy astuta y utilizando la bandera del 21-F, allanó pues el camino que, que, que iba a conducirnos sé, a este fatídico noviembre de 2019. Ahora bien, el golpe se consuma porque en las elecciones de octubre del 2019, eh, en las cuales Evo Morales es un claro ganador, la derecha instala la noción de fraude electoral. Pero detrás de la construcción de esta de esta imagen de fraude electoral hay que considerar la importancia geopolítica y geoestratégica del territorio boliviano y los intereses del sector público y privado estadounidense reflejados en más de un siglo de intervenciones en Bolivia. El más gestionando en la dirección de políticas más soberanas, rompió con esta dinámica y provocó la hostilidad de Estados Unidos hacia el gobierno boliviano. Hostilidad que, por cierto, se mantenía eh, desde siempre y que Evo Morales tuvo la valentía de expulsar al gobierno de Estados Unidos y ahí comienza todo. Y por lo tanto, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es un brazo ejecutor de Washington en la región, se unió pues, a esta fiesta muy contento y convirtió rápidamente, se convirtió en uno de los actores claves importantísimos eh, de, de esta crisis política que se produce cuando las elecciones, que él afirmó estar observando. Entonces, empezó a establecer sus dudas sobre las determinadas irregularidades que trataron de corroborar en un documento que publicaron a posteriori, que es a todas luces incompleto completo. ¿no? Eh, la politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral, se hace tangible cuando una organización a la que se le confía este monitoreo, o sea, en este caso el, el, a la OEA, hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez del recuento electoral, que fue lo que sucedió. Eh, y esto, por lo tanto, es una violación muy grave de la confianza pública, y es aún más peligrosa en el contexto de la fuerte polarización política y la violencia postelectoral, la violencia política postelectoral que se dio en Bolivia. Eh, estas acusaciones sin fundamento fueron las que eh, sirvieron para consumar el golpe. Puesto que una vez se consumó el mismo, eh, Almagro convocó a una sesión vergonzosa, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el 23 de octubre, dice que para considerar la situación, ha pedido demisiones de países que estaban a favor del golpe, como eh, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y del representante de Guaidó. Esta sesión es tan apresurada que no le permite al canciller boliviano Diego Pari en este momento participar porque estaba en el medio de los recuentos de las elecciones que se habían celebrado tres días antes. Y es en esta sesión donde se presenta un informe preliminar que cuestiona los resultados electorales que no eran definitivos y posiciona legitima la noción del fraude que ayuda a desencadenar los acontecimientos de noviembre. Es de que se había acordado con la OEA la publicación de los resultados de la auditoría el 13 de noviembre, ellos, y respetando estos acuerdos, realizan un comunicado de prensa la madrugada del 10 de noviembre, filtrando de una manera muy interesada los hallazgos preliminares que tenían los auditores y no fueron nunca un informe definitivo. Y de esta manera se presiona al gobierno de Morales para que convoque a unas nuevas elecciones eh, ante el despliegue de la OEA y de las instituciones electorales como la Corte Nacional de Tribunal Electoral el Electoral de Bolivia. Una vez produce el golpe, la OEA vuelve el Consejo Permanente a hacer una nueva convocatoria de reunión a un nuevo Consejo Permanente. El 12 de noviembre, donde vuelven a presentar otro informe, igualmente preliminar, de una auditoría. Y bueno, en esta sesión vergonzosa del 12 de noviembre, Almagro le agradece al gobierno de Alemania, de Brasil, de Canadá, de España, de Italia, de Países Bajos, de Perú y de Escocia por su financiación. ¿no? O sea, para vean que nada, fue casual. Y afirma, es, Almagro, en su discurso en esta sesión, él afirma, comillas, que ocurrió el 20 de octubre, el fraude, es decir, el, que el golpe de Estado en Bolivia ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en la primera vuelta. O sea, él dice eso textualmente y de esa manera justifica e impugna los resultados electorales. Esto podría considerarse un lawfare eh, en su versión electoral, ¿cierto? Porque eh, se asiente en el uso de la ley como una arma para lograr objetivos políticos. En este caso, el abuso de las normas de, lo, de, de los organismos internacionales como la OEA para interferir en, en las decisiones políticas soberanas de un país como Bolivia, ¿no? Y el desconocimiento de la legislación y de las autoridades eh, bolivianas. Para que esto sea posible, lo importante es que esta injerencia se muestre a la opinión pública no solo como conveniente, sino además como necesaria para respetar el proceso democrático. O sea, en nombre del rescate a la democracia, el offer. Luego hay una misión, que cuando desembarca en Bolivia, la misión de la OEA, le hago una serie de prejuicios y declaraciones que clasifican al gobierno, al, al proceso electoral como irregular, como dudoso y fraudulento desde el, desde el inicio. ¿Y esto qué hace? Reproduce la práctica de culpar a un líder o a un grupo o un sector político sin contar con pruebas recientes para que ¿no? se instala la sospecha además de todo lo que ya se había instalado la razón del fraude y todo esto, se instala la sospecha y la duda sobre la actuación de las instituciones soberanas del Estado se presentes presente peligrosos de desconocimiento supranacional de las soberanías de las instituciones que habían sido emanadas de la voluntad popular. Eh, por lo tanto, la legitimidad de la OEA, ¿no es cierto? Y su impacto en la opinión pública depende de la articulación con los medios, ¿no? Porque allí también se generan el hinchamiento y las acusaciones que se traducen en la, de la deslegitimación de este proceso electoral. Eh, ¿Y es quiénes son estos medios? O sea, todos los medios eh, eh, de comunicación social concentrados de Estados Unidos y de la Unión Europea, como la BBC de Londres, New York Times, el Washington Post, The Guardian el France 24, eh, y sumados a agencias de prensa como Reuters, y que obviamente tenían en Bolivia el eco, el eco injerencista de Página 7, el deber instalaron que lo normal o obligatorio era ir a una segunda vuelta, o sea, luego de que había un fraude, había que ir a una segunda vuelta, cuando inclusive no se había terminado el conteo de los votos. Y además hablan sobre la represión por parte del gobierno, manipulando números sobre la cantidad de manifestantes y las acciones de la policía, o sea, diciendo mentiras al respecto. Y finalmente, todos estos argumentos apuntan en la prensa a que eh, la actitud del MAS y de Evo Morales eh, es una actitud francamente autoritaria y de carácter dictatorial, y que llevarían a Bolivia a repetir, a repartir, a repetir la, la experiencia venezolana. ¿no? Entonces, esto es todo el andamiaje que se produce en ese, en ese momento del gobierno. Eh, pero el golpe tiene también por detrás un trasfondo, que es la disputa por el acceso y apropiación de los recursos naturales que parecería ser que es uno de los motores más importantes del desencadenamiento del golpe de Estado hay documentos de Estados Unidos donde se manifiesta la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a los mismos yo aquí quiero poner uh, en su consideración compañeros dos documentos, dos, dos pequeños párrafos, dos documentos que son súper importantes, eh, uno es un, un, un párrafo de un artículo denominado El papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la incertidumbre del litio, que fue publicado por la Atlantic Council, que es un, un tanque de, de pensamiento, eh, en, que fue fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría. ¿no? Y aquí plantean ellos, voy a leer el textual, dicen así. Bolivia tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo del litio. El mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación de Bolivia, que tiene un clima de inversión inseguro. Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó la industria de en Bolivia, despojando la propiedad de compañías extranjeras. Además de los reparos sobre la ideología de Morales, existe su control sobre el poder. Morales ha lanzado un referéndum público para permitirle enmendar el límite constitucional del mandato, declarando su candidatura para las elecciones del próximo año, a pesar de alcanzar el límite del mandato decretado constitucionalmente. El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China ya tiene una producción nacional significativa y ha comparado una gran parte de la campaña de litio más grande de Chile, consolidando cierto control sobre el suministro de litio. Esto se escribe el 6 de agosto del 2018. Un año antes de las elecciones, hay también otra evidencia. Stratford, que es una consultora que realiza investigaciones de inteligencia para el gobierno de Estados Unidos, plantea una serie de, una serie de informes que ellos hacen un escenario posible, o sea, no sabemos si posible o deseado o buscado por ellos, de disturbio, de inestabilidad y posibles sanciones de Estados Unidos, Frente a la victoria de Evo Morales en las elecciones que se avecinan. Y dice: las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política de Bolivia. Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa. Las manifestaciones se extenderían particularmente en provincias orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política boliviana. Esta situación podría provocar un breve periodo de confrontación política, posiblemente violenta, en todo el país. Escrito, compañeros, el 3 de enero de 2018. Y el 15 de junio de 2018, esta misma um, consultora estado escribe: La amenaza de la nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán siempre presentes si Morales logra la reelección una perspectiva que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en las reservas de litio del país. Una ola prolongada de protestas también traería consigo riesgos políticos para el gobierno de Morales. Sofocar violentamente las protestas postelectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas. Las sanciones pueden hacer poco para revertir un resultado electoral, pero podrían amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder. escrito es el 20 de septiembre del 2018. Pero también es cierto que la asistencia para el desarrollo, yo digo para el desarrollo del golpe, este, desde la USAID este, se gestó desde 2018. Agencias como USAID, la NED, el Instituto Democrático Internacional, el Instituto Republicano Internacional, se metieron y tuvieron un impacto profundo en la vida política boliviana, bajo el argumento de promover la democracia representativa y el libre mercado por medio de asesoramiento a partidos y a líderes, a líderes políticos, ¿no? Por yo puedo recordar como ejemplo que una de las claves para el impulso de los grupos opositores al gobierno del MAS se dio con la implementación del programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas FIDEM por la USAID en octubre de 2006, que direccionaba recursos de los gobiernos departamentales de USAID y que dieron dinero a la, a la media luna, sobre todo. Eh, antes del golpe cívico prefectural que fue en 2008, hasta ese momento, la USAID había gastado, había invertido en Bolivia 2.979.682 mil millones 979 dólares. Tras la expulsión de USAID en 2013. En todo el periodo entre 2013 y 2018, solo destinó 70 millones 600 Pero a partir del 2014, supera los 56 eh, millones más. Entonces, todo, esto, todo este aumento progresivo de la cantidad de dinero que poníamos ahí en Bolivia es muy importante y tiene que ver también con el financiamiento, no solo de las organizaciones no gubernamentales, sino también eh, de la asistencia militar en Bolivia, que también ayuda al gobierno. Eh, ejemplo de esto es, por ejemplo, que algunos Generales y coroneles que eh, participaron activamente, ya sea en el golpe o en, el, o en gestar el golpe o en armar el golpe, eh, estuvieron en cursos de entrenamiento en Fort Benning en Georgia, donde funciona la heredera de la Escuela de las Américas. ¿no? Eh, por ejemplo, el general Vladimir Yuri Calderón, que fue el comandante general de la policía, que fue agregado eh, policial en Washington hasta diciembre del 2018. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al momento del golpe, Williams Calimán, que fue agregado militar en Estados Unidos entre el 2013 y 2016 y asistió a a un curso que se llamaba Comando y Estado Mayor en 2013. Y los generales Remberto Siles Vázquez y los coroneles Julio César Maldonado Leoni y Oscar Pachelo Aguirre y Teobaldo Cardoso Guevara, que fueron a la Escuela de las Américas y que son los eh, conspiradores. Y tenemos 16 audios que se revelan el 26 de octubre del 2018, eh, donde se consta esta suposición. También hay una red de derechas muy importante, que está liderizada por miembros de la derecha local vinculados al proceso golpista, como Raúl Peñaranda como Carlos Mesa, Oscar Ortiz, y una uh, persona muy, muy oscura que aparece de la nada, que es Yanice Baca Garza directiva de una ONG llamada uh, Ríos de Pie, que utilizó su plataforma de manera permanente para diseminar información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas de gobierno a nivel nacional. Esta plataforma, Ríos de Pie, estuvo financiada por, eh, por el Freedom y esta señora fue eh, instruida en tácticas eh, conspiradoras por el Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, y CANVAS, que está especializado en operaciones de cambio de régimen. Y utilizando una pantalla de cuestiones eh, medioambientales, hubiera eh, escrito un montón de documentos donde explicaban cómo sofocar o cómo eh, frustrar el fraude electoral que se estaba eh, organizando, ¿no? Y bueno, a través de Ríos de Pies, de donde surge eh, Camacho, ¿no? Luis Fernando Camacho, que es el representante de la más rancia oligarquía cruceña, y que se convierte en el líder de este movimiento. Eh, Bolivia, en los 14 años del, del gobierno de Evo Morales, había logrado recuperar no solamente la economía de Bolivia, sino también la dignidad de, las, de los bolivianos. Volvimos a levantar la cabeza, tantos años agachados. Nunca más nos volvieron a decir indios de mierda. Ahora teníamos un nombre, un espacio, un lugar, un futuro. Nunca más estuvimos fuera. Todo el territorio era nuestro y los colores de nuestras ondeaban horondos por el cielo infinitamente azul de nuestras montañas, valles y años. Bolivia se convirtió en un país libre de injerencias foráneas y un no país productivo un país que le entregó a cada una de las y los bolivianos lo que era suyo para que lo trabaje y lo multiplique. Entonces se multiplicaron no solo las ganancias, sino la dignidad, la libertad, la alegría y danzamos alzando nuestros ritmos alegres de esta prosperidad y la bonanza. Las elecciones de octubre del 2020 representaron el mayor y el más decisivo enfrentamiento entre dos visiones de país que ya venían enfrentándose durante los últimos años, pero que libraron. En el marco del más absurdo golpe de Estado del siglo XX, XX, XXI, la madre de los batallas. Y claramente hubo un solo ganador, el pueblo boliviano, que con su voto definió claramente el futuro y su inalienable derecho a autodeterminarse. Hoy en día Bolivia ha recuperado, desde la asunción al poder del presidente Luis Arte, de nuestro hermano Luis Arte, los caminos de desarrollo que fueron truncados por el y que claramente están planteados en clave nacional y con la mirada puesta en la integración económica y social entre países hermanos. Política de integración sudamericana que ya fue una parte importante del gobierno de Evo Morales durante 14 años y que ahora se está fortaleciendo. La dictadura destrozó en Bolivia el orden y la lógica de una manera de construir la red pública, la cosa pública. Como toda dictadura, el desorden y el caos fueron su sello distintivo, porque la falta de legitimidad va de la mano con la ausencia de un sentido común que le da forma al Estado. Durante 11 meses Bolivia fue dando tumbos de manera errática en todas las acciones emprendidas, carentes de significado y reemplazadas por un autoritarismo que demonizó al movimiento al socialismo e inició una sangrienta persecución que produjo masacres, muertos y mucho dolor, instalando un gobierno marcado por la vida venganza los ingredientes con los que más se puede intentar construir desarrollo. La legitimidad y la legalidad retornó cuando el MAS consiguió urnas mediante, con un 55%, el mandato del pueblo para gobernar. Obedeciendo ese mandato, se está retornando, retomando la senda de un gobierno sólido, marcado por la prosperidad, el reconocimiento de las y los bolivianos como iguales y la recuperación de la dignidad y el orgullo de haber nacido en esta bendita tierra. El triunfo en las urnas en octubre del 2020 fue nomás un reflejo de esos 14 años de construcción colectiva, porque el pueblo sabe y tiene memoria para desgracia de y de la de muchos Todos y todas lo logramos para continuar la construcción de una patria, donde hay espacio para todas y todos. Una Bolivia digna y soberana, una Bolivia que trabaje y crezca con alegría, con profundo respeto, por nuestras raíces y la fe puesta en el futuro y un camino que construiremos entre todos y todas, con memoria, verdad y justicia. La tarea pendiente ahora, que paso a paso avanza y que será la materia en la que profundizaremos a lo largo de este seminario, es la de cumplir con la reparación del dolor y la muerte que ocasionó el golpe de Estado y las acciones que es apegados a la normativa nacional e internacional vigente, se, a, se están desarrollando ahora y que deben continuar desarrollándose y profundizarse para que entre todos y todas, zanjemos las cuentas de este horror y podamos escribir la historia desde este lado, desde los que los la luchamos desde siempre. Yo quiero, antes de terminar, eh, eh, permitirme presentarles a ustedes unos videos porque me parece que es muy importante recuperar la memoria también desde aquí. ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos ¡El policía! Was... ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ¡Es una mentirosa de mi...! ¡Ya se pasó de ¿verdad? ¡Está ¡Son cuatro! ¡Está en todo! ¡Está en todo! ¡Está Asesina, Jorge, carajo, asesina, de mi mierda. ¿Cómo, cómo, has matado a gente la carajo. Miguel, ¿cómo se respeta, carajo? ¿Cómo, gente de cara, cara, se respeta, carajo. Has matado a gente de Quilacoña. por mi pueblo Carajo. Se respeta, carajo. Hay de mierda. Quiero ver tu kepi. Saca tu kepi, mierda. ¿Por qué, estás viniendo aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia Comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que denuncia su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor, indulto a nuestras familias. Muchas gracias. A la Iglesia Católica renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales para que Mesa y y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí, de hermano Teodoro Mamani que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho. Este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz, y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero, Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten. A hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es como vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran Rico es inédito conocemos nuestra historia sin embargo tengo la obligación de buscar esta paz duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho Que ese señores algunos cometes cívicos y partidos que han perdido llevar a la violencia yo va a llevar a la agresión enfrentando entre bolivianos y bolivianos y por este y muchas razones Estoy anunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, qué fuerte, María. Gracias por compartir el raconto tan complejo y tan completo que hiciste ¿no? de las tramas... Eh, civiles y militares que hicieron posible el golpe de Estado, las complicidades de las corporaciones mediáticas, de los poderes externos, de la OEA, etcétera, etcétera. Así que bueno, la verdad que muy fuerte. Y bueno, por ahí recordar que la compañera Patricia Arce, actualmente senadora, elect, eh, senadora en funciones por el departamento de Cochabamba, eh, y bueno, creo que es un acto de justicia hacia ella que, que hoy sea una compañera que está cumpliendo tareas legislativas luego de pasar semejante humillación. Así que bueno, va un abrazo a ella y en ella a, a todos aquellos que sufrieron la violencia de parte del Estado eh, en esos trágicos días. ¿no? Bueno, eh, seguimos con los agradecimientos de, de, de organizaciones que están acompañando esta iniciativa antes de darle la palabra al siguiente panelista. Agradecemos a Los Choclitos, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Siglo XXI, Repensando Bolivia, Tejiendo Nuestra Historia, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Organización de Migrantes Andinos de Córdoba, Vilas, Huipalas por el Mundo, Pequeño Teatro y el Comité de Bolivia por la Verdad y la Memoria en Bolivia. Ahora le vamos a dar la palabra a un, a un gran compañero, un gran amigo, que, ha, que nos ha acompañado no solamente en estas iniciativas del comité desde el momento del golpe en Bolivia, sino que, que viene siendo parte de, de, de esta amistad que hemos tramado entre la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, con el proceso de cambio de Bolivia. Eh, recuerdo a Ariel cuando cuando le entregamos en la Facultad de Filosofía en el año 2015, el premio José María Ricó a Álvaro García Linera. Y, y por una cuestión de agenda, Álvaro iba a llegar a la Argentina los primeros días de noviembre, y terminó haciendo su conferencia final de un seminario que habíamos organizado sobre su pensamiento político, eh, fines de noviembre, eh, post-elecciones eh, en Argentina. Eh, entonces yo recuerdo con mucho con mucho cariño ese, ese momento en que Álvaro compartió sus reflexiones porque fue para nosotros un, una, una caricia dentro de, de la desazón que teníamos viendo la derecha tomando el poder eh, por vía democrática en nuestro país. ¿no? Así que bueno, y Ariel fue parte de todo eso en ese momento. Así que bueno, ahora le pasamos la palabra al embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro. Gracias, Virginia. Saludos a todas las compañeras, a todos los compañeros. A María, Bolivia, que, que todavía nos cruzamos en algún momento, pero no, todavía no pudimos compartir una charla. Lo mismo que, que Silvia. Eh, y a todos y cada uno de ustedes, a todos los que están hoy presentes en este Zoom, agradecer la invitación que, que llegó para poder participar en, en él, porque en verdad creo que es una actividad más que, que importante, que hay que sostener siempre el tema de la memoria eh, y que en la medida que el tiempo avanza y que nuestras madres y nuestras abuelas, eh, más allá que tienen toda la energía para seguir peleándola como lo hacen, eh, que sean los, los hijos, todos los que vienen atrás, los que sostengan también esta, esta lucha por memoria, verdad y justicia y este seminario obviamente que sirve para eso. Voy a tratar de desarrollar en poco tiempo eh, tres o cuatro temas que me parecen importantes, suerte, por suerte, tanto María como Silvia dieron un pantallazo exacto de cómo fue el proceso del golpe y lo que generó ese proceso del golpe y el porqué y, y las consecuencias de ellos y cómo pudimos volver a tener no tan solo democracia en Bolivia, sino también un gobierno del mismo signo político del que gobernó durante 14 años, del mismo, la misma estructura política del MAS y con un mismo proyecto, un mismo sentido, eh, y eso obviamente que no fue fácil y que es gran mérito en parte del pueblo boliviano por, por su consecuencia, su lucha, su, su claridad para pelear contra un montón de dificultades que le pusieron enfrente. Hablar de, de lucha por memoria, verdad y, y justicia también creo que es hablar de, de soberanía de la lucha por la soberanía, la lucha por la independencia de nuestros pueblos, porque si hoy eh, nuestras madres y, y los organismos de derechos humanos y las abuelas levantan permanentemente memoria, verdad y justicia, es porque en Argentina hubo un hecho que caló muy profundamente en la sociedad, que nos impactó y nos duele a todos, que dejó consecuencias más que graves y eso fue producto o motivo por el cual una generación de compañeros pelearon por soberanía, por independencia, por justicia, por libertad. O sea que es un, un poco eh, esta lucha de memoria, verdad y justicia eh, consecuencia de todo eso. Y también memoria, la lucha de memoria, verdad y justicia creo que se da porque estamos en un continente, en una región, en un país que está en disputa que sigue siendo y estando en disputa. Nuestro territorio está en disputa. En disputa entre el pueblo, aquellos que pelean por lo nacional, por lo popular, por la soberanía, por la independencia, por la libertad, y las oligarquías. Del otro lado, las oligarquías, aquellos que trabajan para profundizar la dependencia, para tratar de enmarcar a nuestros países en, en, en columnados con las políticas de las potencias que nada tienen que ver con los intereses de nuestro pueblo. Entonces, esa, esa, ese continente o, que está en disputa, que es nuestra Sudamérica, esta Bolivia que está en disputa, nuestra Argentina que está en disputa, por suerte está en disputa, porque todavía no nos pudieron ganar. Está en disputa porque nos recuperamos, nos volvemos a levantar. Tomo en parte, ahora que digo eso, eh, esa, esa idea, ese concepto de Álvaro que dice que, que, que, que los revolucionarios es nuestra, es nuestra meta o es nuestra consecuencia de vida. Eh, la lucha, vencer, ser derrotado, volvernos a parar, luchar, volver a, a, a pararnos, volver a, a que nos derroten, volver a luchar, que justamente es eso lo que nos mantiene activos y, y, y justamente peleando por, por esos ideales. Eh, si uno mira la historia de Argentina, de Bolivia, también eh, tenemos que ver que hay un proceso cíclico donde más o menos nuestros países viven momentos semejantes, parecidos en, en, en, el, transcur en el transcurrir de la historia. Eh, y esto uno lo ve cuando plantea... La disputa no es una disputa que, que comenzó ahora en, en los últimos 10 años, 15 años, 20 años. Es una disputa que viene de mucho más atrás, casi en Argentina, desde la Revolución de Mayo, de esa disputa que, que se da en, en, en la vuelta obligado, eh, las luchas fracticidas entre federales, y unitarios, y, y vas y, y buscas en el tiempo y, y ves cómo eh, a la oligarquía le molestaba profundamente la chuma radical que se encolumnó detrás de Irigoyen, y por supuesto que también le jodió de sobremanera el 17 de octubre y todo lo que generó ese 17 de octubre y cómo esa oligarquía se vengó de, de, de, de, de la actitud del pueblo argentino eh, bombardeando una plaza llena de civiles y provocando fusilamientos, únicos fusilamientos de civiles y de militares en la historia argentina, como se dio en el 55, en el 56, cómo eh, nuestro pueblo siguió luchando y generó hitos. De, de, de profundidad y de la importancia del cordobazo, eh, de las luchas de, de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, de las luchas de las madres, de las abuelas por memoria, verdad y justicia, por, por lo que era eh, castigo a los culpables también, eh, y obviamente que... Esa lucha se refleja posteriormente en el 2001 y, y en todo lo que, lo que viene detrás de, de eso, más allá de la recuperación democrática, Alfonsín, los juicios a las juntas, eh, todo, todo un proceso y la llegada de Néstor para volver a poner como en la agenda, el tema de los derechos humanos y, y de la memoria, la verdad y la justicia. Y uno va a Bolivia y tiene hechos parecidos, un, una resistencia del pueblo boliviano, desde Tupac Katari para adelante, casi permanentemente, con el primer grito libertario que se dio en Bolivia, con... La primera revolución que anterior a la, a la nuestra, a la del 25 de mayo, un año antes, acá también en La Paz, y, y, y saber que eh, el territorio, lo que hoy es el territorio boliviano, sirvió como teatro de operaciones de toda la lucha de la independencia. Prácticamente todas las importantes y grandes batallas que se dieron y donde dejaron sangre mmm, nacidos en el Río de la Plata y nacidos aquí en el altiplano, se dio... Aquí en Bolivia, la mayor cantidad de combates, de luchas, de, de guerras, de, de, de batallas se dieron aquí, en, en Bolivia. Y obviamente que Bolivia también, como tuvimos guerra fracticida nosotros y una re, guerra como la de Malvinas, Bolivia tuvo batallas y guerras contra Paraguay. Eh, incentivado por el imperialismo que pretendía y quería hacer negocios con el petróleo, o la de Chile eh, por la salitre y, y, y el mar, ¿no? y, y el territorio boliviano y el cobre. Y si uno sigue mirando, acá también hubo una revolución en el 52 y hubo obviamente la, la oligarquía levantándose contra esa revolución y, y, y frenando a, a sangre y fuego eh, eh, historias que provocaron muchos golpes de Estado. Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de golpes de Estado militares en la historia de, de Latinoamérica, casi 35 creo es el número que llevó a, a, a entender que esa lucha por la democracia en Bolivia no es, no es sencilla. No fue fácil eh, y que el mismo 2001 que tuvimos en Argentina, en el 2003 surge la guerra por el gas y surge Evo Morales y surge todo un proceso de cambio muy parecido al que peleamos a partir del 2003 también en Argentina con, con Néstor y con Cristina y ahora con, con Alberto. Eh, y entonces esas... Eh, consecuencias de saber porque del otro lado está la oligarquía que como sabe que no tiene capacidad ni posibilidades de, de llegar a través de las urnas, a través del, del voto democrático o, o se le hace más que difícil, utilizaron durante mucho tiempo los golpes de Estado, eh, utilizaron la represión, utilizaron el plan Cóndor, utilizaron eh, las peores metodologías para tratar de acallar a ese pueblo que, que peleaba justamente por liberación, por independencia, por consecuencias mejores para, para nuestros pueblos. Y obviamente que viniendo más, más hacia adelante, nada podría haber sucedido en nuestros países eh, aplicándolo, aplicando políticas neoliberales o el consenso de Washington si no hubiese habido... 30.000 desaparecidos y golpe militar en Argentina en el 76, en Bolivia lo mismo, no hubiese sucedido, no hubiese podido pasar el neoliberalismo en estas tierras y el consenso de Washington si no hubiese estado Banzer y la dictadura del 71 y la intervención yanqui para también terminar con los procesos de liberación eh, que llevaban o intentaban llevar adelante desde Ernesto Che Guevara a un montón de otros compañeros que cayeron también en la lucha por la independencia de Bolivia y de Latinoamérica. Y ese consenso de Washington que aplicó políticas que después sufrimos obviamente durante muchos años, eh, fue justamente la metodología que, que utilizaron esas oligarquías, que después fueron perfeccionando ¿no? los, los métodos y, y dejaron de utilizar eh, como instrumento a las Fuerzas Armadas para eh, comenzar a utilizar los medios de comunicación, la justicia, eh, el, el, las operaciones eh, conocidas como los cinco pasos YART que era el proceso que también desde la CIA eh, se instrumentó, se implementó en lo que fue la Revolución de los Colores o, o, la, prima, o la, la, la Primavera Árabe, o el proceso de los cinco pasos que en Bolivia se vio muy claramente durante el año 2019, cómo fueron preparando a través de, de, un, de cinco pasos o de cinco hechos, eh, las condiciones para terminar con el golpe de Estado y la renuncia de Evo Morales. Eh, yo creo que digamos, la, la, la pelea por esta historia de memoria, verdad y justicia, habría que, que, que entender el porqué también eh, en, ese, en, en esa lucha de, de memoria, verdad y justicia por la cual pelea todo nuestro continente, toda Latinoamérica, ¿Por qué eh, pudimos desde Argentina profundizarla, eh, convertirla en una bandera no tan solo de madres, eh, de abuelas, de hijos, de los organismos de derechos humanos, sino fundamentalmente del todo, de todo el pueblo argentino? Eh, algunos dicen que era por la envergadura de la represión que hubo en Argentina, 30.000 desaparecidos habría que preguntarse por qué en Colombia, con mucho más de 30.000 desaparecidos a lo largo de los 70 años de vida política de Colombia, de lo que fue el proceso que, que, que se inició eh, allá por, por 1940, eh, o por qué en, en México, con también una política de represión casi permanente a, a aquellos sectores de la oposición política, a los grandes partidos, ¿Por qué allí no, no, no surgió un movimiento de derechos humanos con la profundidad y con la capacidad de movilización y de incidir sobre la sociedad como tuvimos en nuestro país? Obviamente que en gran parte es el mérito de las madres, de las abuelas que levantaron las primeras banderas, la, la, la lucha in, implacable que llevaron adelante contra la dictadura, casi generadoras de la recuperación democrática en nuestro país. Creo que esas madres, esas abuelas, también vienen de un país donde no tan solo había existido el peronismo, que sí le dio base de sustentación para que muchas de ellas, muchas de ellas, como bien lo dicen, venían desde sus casas eran amas de casa y eh, la desaparición de sus hijos la forzó a salir en la lucha, pero muchas otras tenían eh, experiencia política, tenían militancia sindical, tenían conocimiento de cómo organización, organización popular, eh, y eso viene de que también venimos de un país que tiene una larga historia y un, una, una intervención muy fuerte de, de, de lo que se dio a partir del 45, 46, con la llegada del peronismo al gobierno que pudo permitió que por primera vez el sujeto social de los trabajadores comenzara a intervenir activamente en la vida política, pero también en un país donde existían estructuras de izquierda muy poderosas en la década del 20, del 30, del 40, que obviamente generó el ADN eh, ideal para que esa, ese pueblo eh, y, y acompañando a las madres peleara y se movilizara como se movilizó. Pese a que tuvimos a Alfonsín y a Néstor, también tuvimos a un Menem que, que aplicó un indulto y uno puede decir, bueno, pero también tuvimos derrotas y sí que fue una derrota profunda. Pero yo nunca me voy a olvidar eh, la movilización generada eh, cuando allá por el 90... 91 creo que fue o 90. Eh, Menem sacó los indultos, fue la movilización o una de las movilizaciones más importantes que vi en mi vida. Todo el, todo el mundo, toda la, todo el pueblo argentino, toda la ciudad de Buenos Aires por lo menos y toda la ciudad del interior se movió para repudiar este hecho y eso creo que es importante como para considerar, tener en cuenta y, y poder trabajar hacia adelante, en, en, en instalarnos y en, y en defendernos mutuamente. Yo creo y estoy convencido que nuestra experiencia, el ejemplo que podemos dar desde Argentina, influye y sirve para todos los países de la región. Eh, también hay que recordar que eh, en la mayoría de los casos... Eh, hubo un, un freno eh, en los países de, de, de, de nuestro continente sudamericano, por lo menos, para no irnos más al norte todavía, en, en que mm, solamente en Argentina pudimos continuar con los juicios de verdad, de justicia y terminar con muchos de los responsables encarcelados en, en cárceles comunes. Eh, recordemos que... Chile tuvo una salida de la dictadura condicionada y que durante muchos años hasta el propio Pinochet era senador vitalicio y muchos de sus generales eh, golpistas. Que en Uruguay eh, hubo un referéndum que, que determinó que no había que investigar y que no había que profundizar en los juicios. Que, que en Brasil eh, el propio Bolsonaro juró eh, y festejó eh, y conmemoró al, al torturador de, de Dilma eh, cuando fue el golpe parlamentario allí en, en, en Brasil, más allá de que ninguno de los militares de la década del 60 fue juzgado o, o reclamado por la justicia que en Perú Fujimori hizo desastres de todo tipo y hoy está preso no por ello, sino por la corrupción que, que llevó adelante en su gobierno, que en Colombia hay 70.000 desaparecidos al día de hoy, que en Venezuela con Chávez y con todos los avances que tuvo Venezuela, hubo un Caracaso donde no se sabe todavía la cantidad de gente que, que murió en esa represión y que de ahí nunca se supo mucho más nada. Eh, que Paraguay vivió durante 70 años en, en una dictadura que obviamente generó el acallamiento de esa situación y que Bolivia, pese a que lo intentó, eh, no, no pudo todavía terminar eh, con los juicios de la verdad y la justicia y la comisión de la verdad y que hay temas pendientes para, para llevar adelante que podría ponerla en, en un lugar de mucho más claridad en, en reivindicar eh, la lucha de los pueblos y fundamentalmente que castigar a los culpables. También eso que María Mayude o, o Silvia, pero eh, García Mesa, y su ministro del interior no están preso por las desapariciones, sino que están presos por, por el golpe que llevaron adelante, como pasa ahora con Áñez. Con, con con eh, así que esa lucha y esa permanente pelea que, que dimos en, en nuestro país, creo que sirve de ejemplo, y que la suerte de nuestros países están atados permanentemente unas a otras. No, no, no se salva Bolivia si no es junto con Argentina, no se salva Perú ni va ni, ni a poder profundizar. Perú, su, su proceso de cambio, la transformación que tiene que llevar adelante Castillo, si eh, en paralelo en Chile no se avanza con la nueva constitución y con los cambios políticos que se vienen. Esto nos pasó muy claramente durante esa década ganada que vivió Latinoamérica y que eh, hizo que hubiese 10, 12 países gobernados por gobiernos progresistas, populares, de izquierda, porque cada uno era consecuencia del otro, era un dominó que nos permitió fortalecernos. Y cuando eh, el poder eh, avanzó a partir de, de la elección de Argentina, con la recuperación por parte de gobiernos de derecha en la región, eh, las consecuencias también fueron nefastas para todos los países de la región, incluso para Bolivia, que a través de una democracia había recuperado y había, había eh, instalado a Evo como presidente hasta el 2020 y que el, 19, el 20 de octubre del 19 había en una elección transparente que solamente en la imaginación de Almagro, de Mesa, de Camacho, eh, que entendieron y creyeron e instalaron que había habido fraude, eh, terminaron logrando su, su objetivo. Pero la elección en Bolivia de aquel eh, octubre del 19 fue una elección donde el, el, el proceso electoral a la hora en donde se dice que se cortaron los datos eh, Evo llevaba una ventaja de 8-9% faltaba un 15% de, del escrutinio eh, llevado adelante y los votos no se siguieron cargando porque eran votos que venían de las zonas rurales, de las zonas más alejadas de las ciudades eh, ...cabeceras y que ese voto aparte de aquellos sectores más alejados, no digo que 100% eran votos de Evo... ...pero en altísimo porcentaje eran votos de Evo, con lo cual eh, el número final de 11, 12 puntos estaba totalmente lógico y justificado. Es más, eh, esta situación había pasado exactamente de la misma manera en el 2015, en el 2010 yo estuve como veedor en esas dos elecciones... Y pasaba exactamente lo mismo. A determinada hora se cortaba el recuento, no había más datos, al otro día llegaban esos votos y la diferencia se ampliaba. Hasta ese momento nunca había habido problema porque el MAS y Evo eh, sacaban ventaja de 20-30 puntos y a nadie se le ocurría discutir o, o tener argumentos para poner en discusión que había fraude. Acá era la primera vez que la diferencia era de 8-9 puntos en cualquier elección, en cualquier lugar del mundo es un montón, pero acostumbrado a que Evo tenía que ganar por el 60% fue lo que utilizó la derecha para, para llevar adelante el proceso de desestabilización para cumplir más o menos con el tiempo que reclamó Virginia quiero aclarar que no tengo poder de síntesis a la hora de tener que llevar adelante algún análisis o algún discurso eh, quiero también eh, ocuparme y, y plantear eh, lo que en las últimas semanas estuvo en los medios de comunicación a partir de una averiguación y descubrimiento que hicimos en la embajada, que hice en la embajada, que hicimos en la embajada aquí en La Paz, eh, sobre eh, el contrabando de armas que, que Macri hizo hacia, hacia Bolivia el, el, el hecho de, de la ayuda de Macri eh, o, o Macri contra, contra el pueblo boliviano que no era, no era nuevo si uno recuerda a Macri como alcalde de la ciudad de Buenos Aires como intendente, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene que recordar todo lo que provocó el parque indoamericano donde eh, tiraban tiros en algunos casos con, con bala de plomo, también si hoy eh, aquí se está juzgando justamente por las masacres de Sencata, de Sacaba, de Pedregal, de las que se dieron en, en Potosí, eh, en el, aquella noche en el Parque Indoamericano fue algo parecido, corriendo a bolivianos y paraguayos por el solo hecho de ser bolivianos y paraguayos y porque aparte el propio Macri había dicho que había que terminar con ellos, que había que echarlos, que no había que dejarlos entrar. Todo eso fue un Macri que era eh, jefe de gobierno de la ciudad. Eh, obviamente como presidente profundizó esa, esa política. Yo recuerdo antes de irme en el 2015 de embajador aquí en, de Bolivia, advertía que podía llegar a suceder eso que Macri no era amigo de Bolivia ni de los bolivianos ni de Evo ni del proceso de cambio que se vivía en Bolivia y que iba a hacer todo lo posible para complicar eh, al gobierno de Evo y lo hizo desde el primer día primero teniendo una política restrictiva del punto de vista de inmigración, de correr y de no facilitar lo que el kirchnerismo había mm, llevado como política de Estado con una con una ley que, que es ejemplo en el mundo sobre migración eh, y Macri la, la frenó, la, la escondió, no la cumplió al margen de haber reprimido, de haber corrido a bolivianos, de haber atacado a Bolivia eh, frenando la compra de gas y comprándosela a Chile a través de barcos gasificadores que de paso hacía el negocio el ministro de energía, ¿no? de, de, de Macri, eh, ya ni me acuerdo el nombre, eh, por suerte, pero se acuerdan ustedes de aquel, aquel negociado, y eso traía consecuencias negativas para la economía de Bolivia, y obviamente terminó con la frutilla del postre, eh, poniendo y enviando, eh, aportando, trabajando para generar el golpe, yo estoy convencido que eh, lo que Bolivia denuncia como un plan Cóndor 2 fue un claro proceso de los gobiernos de derecha eh, de la región. Para terminar, creo que lo dijo Silvia, con un mal ejemplo que era Evo para esos gobiernos de derecha. Un gobierno de izquierda, progresista, que se solidarizaba con Venezuela, el único que se solidarizaba con Venezuela de todos los países de Sudamérica, el único que mantenía un trato amistoso con, con Cuba de todos los países de Latinoamérica, eh, llevaba adelante un proceso económico virtuoso, eh, de crecimiento, de mejora del salario real de los trabajadores, sin inflación, con control de la moneda, con todos los números de la macro y microeconomía muy equilibrado era un mal ejemplo para esos gobiernos de derecha que no podían hacer una O con el vaso en cada uno de nuestros países y que llevaron en poco tiempo a a desastres desde el punto de vista económico y de la economía, por ejemplo, de Argentina. Eh, y eso fue un plan elaborado por las derechas regionales, obviamente que con la participación de la OEA y del de, mandante de la OEA, y eh, que permitió y, y generó ese golpe de Estado. Eh, en cuanto al tema del armamento, cada vez está más, más claro que ese envío de armas eh, tampoco fue único y solitariamente hecha, hecho por Macri. Por eso podemos establecer que había un plan. Allí, una semana antes de que, que se conociera el envío de armamento argentino, de municiones argentinas, eh, había sido eh, Ecuador la que había enviado como 5.000 gases lacrimógenos. Eh, y si hoy no se descubre... Ayer, ayer estuve con con Maita, en un reportaje que le estaban haciendo, y él mismo reconoce que no dudan de que haya otros países que hayan llevado adelante un proceso parecido al que hizo Ecuador y, y Argentina, pero que no tienen elementos para poder comprobarlo y demostrarlo. Eh, y ese desde Argentina que intentaron primero ocultar eh, el envío, obviamente, lo ocultaron desde el primer momento, llevando adelante un contrabando, escondiendo el armamento en bolsas o en cajas que decían guantes, eh, que tuvieron la, la desfachatez, eh, la canallada, de en el propio aeropuerto, en el pie del avión, mientras estaba el embajador, mientras estaba el agregado de la gendarmería, mientras estaba el agregado militar argentino, dividirse o dividirles el, el motín. Eh, eh, el botín, perdón, entre, entre la policía y la fuerza aérea, eh, darle y, y permitir que justamente muchas de esas municiones, 70.000, que dije, habían llegado a ser escondidas, que después cuando descubrimos la carta, eh, dijeron primero que la carta era una operación de la embajada o mía para desprestigiar al gobierno eh, de Macri. Eh, yo solía medio en sorna decir que me extrañaba mi capacidad para poder meter una nota un año y medio antes en la embajada, embajada en la cual yo no estaba ni tampoco tenía relación directa, que también había tenido la capacidad de eh, que la nota apareciera en el archivo de la Fuerza Aérea y que eh, incidir para que Macri y, y Burris enviaran 70.000 cartuchos y más de 500 600 gases lacrimógenos eh, en un avión de la Fuerza Aérea. Eh, obviamente que todo eso se fue demostrando no tan solo por testigos, no tan solo por, por documentos que son inapelables, no tan solo por documentos en Argentina y en Bolivia, sino por la, la cantidad de personas que quedaron involucrados, hacen que en las propias declaraciones que ya empezaron a tomarse en, la, en el área administrativa de Gendarmería y de, y de la Fuerza Aérea o, o del Ministerio de Defensa, se manden al frente y que empiece a aparecer y a saberse muchas de las situaciones. Lo mismo está pasando en Bolivia. En Bolivia eh, los policías que participaron del traslado de esos armamentos, declararon que se lo dieron en el aeropuerto, quién se lo dio, dónde lo llevaron, cómo lo guardaron, cómo lo asentaron de manera irregular, pero lo asentaron eh, no en el sistema eh, informático, sino sí en una nota que quedó archivada. Eso ya sea en policía, como también sucedió lo mismo en la Fuerza Aérea. Hace pocos días un suboficial declaró que sus sus mandantes sus, sus superiores eh, lo mandaron al aeropuerto a buscar un cargamento y que ese cargamento él como no tenía ningún tipo de documentación lo asentó antes de ingresarlo en el depósito de la fuerza aérea o sea que cada vez hay más elementos, hay más pruebas y yo espero que en memoria de todos los caídos de todos los caídos de Sencata de Sacaba, de Pedregal de Vila Vila, de de, de todos los lugares donde eh, hubo consecuencias, está el hecho de dos argentinos, de Molares, que fue herido y se salvó por muy poco, eh, eh, salvó su vida, eh, en los hechos que se dieron el día 30, eh, en Montero, ahí en, en el departamento de Santa Cruz, eh, leyendo las declaraciones, que no lo tenía tan claro, eh, Molares estuvo durante una noche eh, tirado en un bosque, lo escondieron en un bosque herido porque en el momento que lo hirieron en la cabeza no había cómo sacarlo del puente que ocupaban los simpatizantes del MAS y que fue atacado eh, por los grupos de choque del, de la unidad cruceña o la unión cruceña, el grupo eh, cívico de Santa Cruz. Eh, y estuvo una noche tirado perdiendo sangre en el medio de un monte hasta que lo fueron a buscar al otro día y si hoy vive obviamente es porque así lo quiso el destino eh, o el caso de, de Sebastián Moro que fue yo creo el primer caído eh, a partir del golpe de estado de, del día 11, del día 12 en, en La Paz allí hace pocos días hablando con un, con un periodista eh, boliviano, amigo de, de Sebastián, creo que está Maya, ¿no? que es la, la abogada de, de, de, de la familia Moro. Eh, pero eh, la, nos cuentan, nos dicen, eh, no, me, me cuenta el periodista este, que él hasta ahora estaba en duda si Sebastián había estado dentro de la radio cuando fue atacado por el grupo de choque de la CB, que fue a ocupar la sede de, del organismo que era obviamente cercana a Evo, que estaba transmitiendo por radio y convocando a la gente a defender la democracia, fueron atacados por un grupo de choque y, y hoy lo que nos queda claro es que Sebastián estaba dentro de la radio, que salieron corriendo con este otro compañero que en un momento Optaron por dividirse para esquivar la, la, la, la horda de gente que lo venía corriendo detrás y que eh, en alguna esquina se dejaron de ver eh, que este otro compañero pudo salvar su vida porque entró justo, encontró en el camino una casa de Bartolina Sisa y ahí pudo refugiarse, pero que seguramente Sebastián, que salió para, la otro, para el otro lado yendo para el barrio donde vivía, para Sopocachi, pudo haber sido alcanzado, fue alcanzado seguramente por esos grupos de choques y, y que la paliza que le habrán dado generó la consecuencia que generó. Entonces, en memoria de todos ellos eh, y fundamentalmente por, por la memoria, verdad y justicia que también tiene que haber en Bolivia y que a, a, al día de hoy, y de eso pueden dar también parte lo, los, los compañ las compañeras de Bolivia, hoy se está en una discusión eh, inentendible desde mi punto de vista, eh, reclamando muchos sectores la liberación de Áñez que está presa justamente por, por las consecuencias que generó el golpe, algo que la propia, el propio grupo de especialistas de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó como una responsabilidad. De, del gobierno de Añez, muchas de esas muertes que se dieron en, en todos estos lugares, eh, hoy hay grupos que se movilizan y medios de comunicación, obviamente, que empujan para tratar de, primero, de, de, de imponer la teoría de los dos demonios, algo que también en otros países, en otros países, tuvimos que sufrir en algún momento de nuestra historia, ahí en el inicio de la democracia, hoy quieren igualar la responsabilidad de Evo con la de Áñez, eh, cuando obviamente Evo, eh, o la responsabilidad de Evo por las dos muertes de Montero, allí no, no fue ni la policía, ni el ejército, ni ninguna fuerza de seguridad oficial la que intervino, fue un choque entre dos grupos antagónicos, que incluso el grupo antagónico... Eh, atacado en primer lugar fue el grupo del MAS eh, sin embargo quieren poner esto en igualdad de condiciones con la actitud de Áñez que sacó un decreto para liberar a las fuerzas armadas a que reprimieran y a liberarlo de cualquier consecuencia que generara esa represión eh, de, de firmarle la impunidad antes de tiempo eh, ese para terminar y para poder aportar un, un solo datito más, eh, el hecho de, de que obviamente algunos me preguntan por qué Tercero Lara firmó la nota reconociendo la entrega de material o por qué en Argentina de manera tan blanda, tan liviana, tan poco cuidadosa, enviaron la cantidad de, de elementos que, que enviaron, yo creo que era la, creerse impunes por parte de terceros Lara y los militares, eh, de que habían llegado a, a Bolivia al gobierno de Bolivia y que se iban a quedar por 50 años, eh, y entonces obviamente no creyeron que una nota de esa característica podía comprometerlos, y lo que no se imaginaron nunca, como bien dijeron las compañeras, la lucha... Y la consecuencia del pueblo boliviano logró que en apenas un año revirtieran un proceso que quizás en condiciones lógicas, normales, hubiese durado mucho más. Eh, y en Argentina también, eh, burrich eh, Marcos Peña, recordemos que Burris, por Redón, Marcos Peña Brown, el millonario Macri, fue impunidad de clase. Fue creerse que como eran patricios, que como eran millonarios nada, los, o, o siempre zafan y siempre logran, por dinero o por contactos, eh, lograr impunidad. Y lo que no se imaginaron es que esa pequeña nota que encontramos en la embajada iba a generar toda la, la, la, la, la investigación y la, y la tarea eh, de, que lleva ahora adelante la justicia. Un último tema, hablar y creo... Considerar eh, la posibilidad, en gran parte, que es, y más allá del mérito del pueblo boliviano, que es el fundamental casi eh, indiscutible, eh, por suerte, eh, el, el 26-25 de octubre Alberto había ganado en Argentina, eh, el golpe de Estado en Bolivia se da a posterior de eso, y eso permitió que Alberto, como presidente electo, tuviera primero capacidad de maniobra para poder pelear por sacar a Evo, a Álvaro, a Gabriela Montaño eh, de Bolivia con vida, porque creo que el plan también, eh, en definitiva, estaba cargarse, eh, terminar con la vida de Evo, de Álvaro, eh, porque esta derecha, como bien dijeron muchos compañeros, en ese sentido no tan solo es eh, implacable, sino que es cruel, es mala, es eh, hija de puta. Y, y que la situación de, de que Alberto pudo, pudo pelear, pudo trabajar para sacar con vida a, a los compañeros de, de Bolivia, posibilitó que Evo después, en diciembre ya en Argentina, se convirtiera eso en, en, una, en, en, en una trinchera. Eh, que Buenos Aires, que, que, que, que cada una de las ciudades, que Córdoba, que, que cada una, Jujuy, Tucumán, todo el, fundamentalmente el, el corredor que, que viene de la frontera hasta, hasta Buenos Aires, hasta Bahía Blanca, hasta Vietnam, donde hay muchos bolivianos, ayudó, no tan solo a que pudiéramos reorganizar o se pudieran reorganizar los compañeros bolivianos, que muchos de nosotros pudimos ayudar en esa tarea, que el Comité de Solidaridad con, con, con Bolivia, eh, que se trabajaba desde Córdoba, recuerdo a lo largo de todo este periodo, los, algunos de los zoom que hicimos con los que estaban no tan solo ya eh, exiliados, en, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, sino con los que estaban asilados en la Embajada de México, eh, muchos de los ministros que estaban asilados en la Embajada de México y que muchos de los compañeros que eh, estaban en Bolivia vieron en Buenos Aires un nivel de solidaridad que lleva y llega desde la solidaridad, eh, digamos, del abrazo, de, de, del acompañamiento eh, espiritual ante los difíciles momentos, como también a, a abrir casas, a abrir lugares para, para poder eh, contenerlos, poder bancarlos, eh, ya sea como estructuras políticas, desde la CTA, me acuerdo que habilitamos uno de los locales de Cetera para que allí funcionara el centro de operativo de, del MAS, eh, que Aparte nos tocó en el medio también la, la pandemia, me acuerdo a Evo llamándome a cualquier hora para pedirme algún favor toda vez que eh, con un auto oficial que en ese momento tenía por estar en el astillero Río Santiago funcionaba un poco eso como, como el, el vehículo para poder llevar compañeros o, o, o llevar diferente material para, para poder seguir trabajando y fundamentalmente que la fórmula de Lucho y de, de Evo, eh, por eso digo la, la importancia de haber estado, haber tenido un gobierno compañero, eh, que esa fórmula fue proclamada en Buenos Aires, en el Hotel Bauen, que el primer acto de campaña fue, fue en el Club Español, ahí en, en la cancha del Deportivo Español, ahí en Flores, y que obviamente, eh, por suerte, para, para la democracia boliviana, para el proceso que continúa aquí en Bolivia, proceso de cambio que continúa aquí en Bolivia, eh, en ese momento en Argentina teníamos un gobierno que acompañó toda la, la pelea y toda la lucha que encaró el pueblo boliviano y que terminó incluso eh, con Alberto acompañando... A, a, a Evo y a Álvaro hasta la frontera, digamos. ¿no? Eh, la misma frontera donde compañeros de la Quiaca trabajaron durante los días posteriores al golpe, acompañando, abriendo, haciéndolo a veces pasar por los pasos fronterizos ilegales, algo que yo no debería hablar en este caso como embajador, pero eh, acompañando a, a, a que esto se pudiera dar. Y, y para terminar y para... Obviamente, demostrar que, que son las luchas las que permiten los triunfos populares eh, y porque el seminario era justamente, tiene ahí el término de lucha por memoria, verdad y justicia. Recordar la, la frase acuñada por, por las madres eh, de Plaza de Mayo, que hoy es de todo el pueblo argentino, que dice que la última, Perdón, la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Entonces, eh, en función de que tanto el pueblo boliviano como el pueblo argentino no abandonó la lucha, logramos establecer nuevamente gobiernos populares, gobiernos de izquierdas, gobiernos progresistas en nuestros países y seguramente eso va a generar un efecto positivo como ya lo generó en Perú, como lo va a generar en Chile, en Brasil y en el resto de de nuestra América, de nuestra patria grande. Así que nada más y gracias, compañero. Hola, ¿se escucha? Ah, me parece un cartel y nueva idea. Bueno, muchas gracias, Ariel, por, por esta intervención. La verdad que mientras venías hablando, se me llenaba la cabeza de recuerdos eh, y bueno, la verdad que muchas de las cosas que estás diciendo y que dirigieron todas las personas que estuvieron hablando antes, tienen que ver con, con las temáticas que vamos a ver en el seminario, ¿no? Eh, casi sin querer o no, o queriendo, eh, cada una de las intervenciones eh, tiene un tópico eh, que hemos definido en módulos temáticos eh, a desarrollar en el seminario, ¿no? La idea es, es poder pensar esto de las luchas por memoria verde justicia en el continente desde una mirada interdisciplinar que se aborde con mirada historiográfica, sociológica económica, geopolítica, para poder pensar las realidades, eh, no, solo, no solamente las realidades presentes, sino poder ver el proceso ¿no? de cómo llegamos a este punto. Y en eso me parece interesante la intervención que hacía, sobre todo María y, y y Ariel, ahora el último, porque tienen que ver con ese, ese puente permanente entre el presente y el pasado, no y poder pensar cómo los elementos de, de lo que fuimos como pueblo nos pueden dar pistas para pensar eh, cómo consolidamos los procesos de, de emancipación. Y, y creo que las dos primeras intervenciones de Flavia y de Silvia tienen que ver con otros, otros tópicos que también venimos pensando en el seminario y que vamos a proponer a partir del viernes que viene, que es la primera clase eh, del seminario propiamente dicho, tiene que ver con esto de la construcción de una mirada decolonial sobre nuestro continente, de poder pensar otras ontologías que le den significación a nuestro ser y estar en el mundo, de poder articular eh, pasados ancestrales y originarios con presentes eh, más mixturados quizás, Así que bueno, me parece que, que esta, este panel ha sido un lujo en esta, en esta primera actividad del de seminario. Quiero aprovechar también, recién nos avisan desde, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora Petra Petragala hubo un imprevisto que le complicó venir, y yo no quería dejar pasar la ocasión para también agradecerle públicamente a nuestro Secretario de Derechos Humanos eh, todo lo que trabajó junto con el comité en aquellos asiagos momentos de diciembre y enero del 2000, diciembre del 2019 y enero del 2020. Gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación eh, pudimos acompañar y asistir y recibir y alojar a decenas de familias de refugiados políticos que encontraron en la Argentina una patria que los alojaba en esto de estar escapando, resguardando su vida de eh, la dictadura boliviana, esto que contaba Ariel, no cruzando en condiciones eh, digamos, muy precarias, eh, cruzando en botes, eh, cruzando a nado por ríos del norte argentino para poder llegar acá, y gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y una, y una vinculación que establecimos con ellos desde el comité, desde la mesa de trabajo, desde la facultad, eh, pudimos articular con ACNUR, eh, con la Cruz Roja, para, para garantizar módulos habitacionales, módulos alimentarios, módulos de limpieza e higiene personal, en un contexto de pandemia además, para, para todas la, las familias de, de hermanos y hermanas bolivianas que acá encontraron un lugar donde proteger su vida y donde poder sentirse a salvo y, y en comunidad, ¿no? Así que bueno, eh, agradecemos a Horacio que nos manda su, sus salutaciones por el seminario, vamos a contar con él además como docente y con su equipo de la Secretaría como docentes del seminario. Por ahí también comentarles, antes de, antes de cerrar esta, esta presentación, comentarles que el seminario va a tener dos instancias, viernes y sábado. Los viernes va a ser una, un encuentro eh, al estilo de clases más tradicionales, es decir, clases con, con disertantes, eh, tipo clase magistral, eh, que van a ir desarrollando todos estos módulos y estos tópicos que están además presentes en las páginas web. Después vamos a, a compartir todas las páginas web para que puedan bajar eh, el seminario y ver todos los contenidos, la bibliografía eh, consultiva y obligatoria, etc. Y encuentro los días sábados que están previstos con una lógica más de educación popular y de formación política, donde se van a profundizar algunas temáticas tocadas los viernes, pero también pero también se, se le va a dar lugar a ciertas discusiones que tienen que ver más con la coyuntura, quizás, o que tienen que ver con la, las urgencias de la agenda política del momento en el continente, ¿no? aprovechando lo que, lo que contaba Ariel recién sobre los últimos sucesos eh, de, de Argentina y Bolivia. Así que, bueno, eh, no, no quiero extenderme mucho más porque sé que van a estar todos medios cansados, con ganas de ir a cenar, pero agradecer profundamente a, a, a Ariel... A Horacio, bueno que no pudo estar, a Silvia, a Flavia, a María Bolivia, que compartieron sus palabras, sus experiencias, sus pensares, sentires en, esta, en, esta, en este encuentro. A Víctor, que inició con la ceremonia de la Madre Tierra. Y ahora le vamos a pedir a Eugenia, que es otra compañera también de, del Instituto de Culturas Aborígenes, que nos va a brindar una pequeña ceremonia de despedida de la Madre Tierra, y ya con eso los esperamos el viernes que viene en la primera clase del seminario. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Suma bueno, Aruma pana Hilatanaka, Culiacanaka, Takpachaniru Arunt Anipsma, Nayaja, Perú Marcatua, Sutijaja Eugenia Butrón Cárdenas Atatua. Ucamarakiwa Patu payan, Marau Acá Córdoba Capital Ucan jaja. Um, Instituto de Culturas Aborígenes ha, Digo, muy buenas noches Hermanos, hermanas Yo me llamo Eugenia Butrón Cárdenas Soy de Perú, del departamento de Puno, Juli Cerquita a La Paz De los hermanos Bolivia <ríe> Cerquita, dos horas de viaje <ríe> Bueno Hace 22 años radico en esta bella ciudad y soy docente en el Instituto de Culturas Aborígenes. Bueno, Gilatanaka, Tanaka, Curia Tanaka, Akaparlaki Pañanakan, Hazumaki Aruskit Awanyani, Ukamaraki Sartunyataki, Mazapa Aruniki. Digo, hermanos, hermanas, deseo que este seminario sea de éxito, así para poder encaminar con una sola voz y buscar el buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Haki sin cama, Hasta pronto, hermanos, hermanas. Nada más, gracias. Hayaya, Hayaya, Hayaya, Hayaya,